Hola, ¿estás armando una estrategia para contactar mucha gente por LinkedIn o ya estás contactando mucha gente por LinkedIn, por mail? ¿Te sentís un poco desorganizado? Bueno, en este video Juan Pablo Villani, quien es alguien que desarrolló una estrategia súper interesante para contactar por LinkedIn, cuenta cuáles son los tres pilares para una estrategia exitosa. Te los adelanto. Prospección, copywriting, o sea, escribir cómo escribir los textos y automatización. Espero que te guste. los tres pilares que yo les recomiendo que siempre analicen de forma eh, obviamente como en conjunta, pero las vean primero una por una y profundicen a fondo. Las tres pilares son prospecting, copywriting y automation. ¿Qué significa cada una? Prospecting es entender a fondo tu cliente. Entender a fondo tu cliente es no solamente decir, bueno, mis targets son los restaurantes eh, que estén ubicados en la ciudad de Buenos Aires. No, no, no. Estoy hablando de hacer un prospecting mucho más serio de, y el más serio de todos es hacer el buyer persona y en el buyer persona hacer un análisis muy profundo del Value Proposition Canvas. Voy a escribir acá, por si nadie lo hizo alguno no lo vio alguna vez. El Value Proposition Canvas es para mí eh, la llave, el corazón para poder entender a tu consumidor o los lineamientos para poder hacer las preguntas correctas y entender a tu consumidor, a tu cliente, para después escribir el copywriting, escribir mensajes irresistibles, irresistibles digo que, que quieren generar respuestas, o sea, que la persona diga, sí, te quiero responder porque me interesa lo que tenés. Y después, recién después, una vez que tenés el prospecto claro, es decir, sabés que estás apuntando a la persona correcta, y tenés el mensaje claro que, que va a generar respuestas, generar respuestas, recién ahí automatizá. Nunca escales y automatices algo que todavía no validaste o no profundizaste que va alineado a lo que vos estás buscando y que genera un mensaje que convierte y que da respuesta. ¿Se entiende? Hay, hay una pregunta y respuesta, no sé si va de la mano sí, o no. Sí, pero... sí, puedes repetir el concepto. ¿Cuál, ¿Cuál de todos? No sé bien cuál, si es el sí. del Value Proposition. Vamos, ahí, claro. vamos con el Value Proposition Canvas, sí. eh, pero el Value Proposition Canvas tiene, no, no sé, seis, claro. com tiene seis compartimentos, claro. pero tiene seis compartimentos de los cuales, eh, los cuatro centrales y más importantes son ¿Cuál es el pain y el gain? ¿Cuál es el dolor del cliente? Que obviamente está asociado con lo que vos vas a ofrecer, ¿no? ¿Qué dolor tiene el cliente? ¿Qué le duele? Y cuando le cliente no le digo, ¿qué le duele a Falabella? No, no. ¿Qué le duele al gerente de marketing de Falabella? ¿Qué le duele a esa persona? Y cuando hablamos del gain, es ¿qué sueña esa persona? ¿Qué aspira? ¿Qué quiere? Quizás esa persona quiere ascender de puesto. Y eso, si por ejemplo, o por ejemplo, quizás esa persona quiere dar charlas. Fue que esa persona te das cuenta que esa persona quiere dar charlas. ¿Qué mejor que a esa persona invitarlo a un webinar? O sea, imagínate, Andy en este momento podría estar invitando también a potenciales clientes para que den una charla y al mismo tiempo generar esa conversación. Che, qué buena onda. Gracias por la charla y después profundizar. Y, le, y, si, y, y si yo fuera una persona que ama dar charlas y quiero contratar algún servicio de, de Andy, quizás me, haya, me esté logrando Andy su, su cometido de por lo menos generar ese vínculo a través de darme algo que a mí me gusta. Ahí me entusiasma, ¿se entiende lo que voy? Es. Andy, ¿querés decir algo? No, no, que, que, que es esto de que la persona por ahí es llegar temprano a la casa porque este problema lo, lo está sacando, entonces, es como, hace poco yo leí, eh, vi un vivo de Sacheri, un de escritor que hace vivos en Instagram, y hablaba de un concepto cuando escribís que se llama de, eh, es muy, nada, yo ese tiro de delirios, pero bueno, es el objetivo argumental de una persona y el objetivo emocional, que todos los cuentos te dicen que la persona tiene el argumento, que es bueno, el, la trama va por este lado, la persona siempre tiene, y esto es esto lo veo como una cierta similitud, o sea, tu objetivo argumental es, bueno, resolver este problema, no sé qué, el emocional es que puedas llegar temprano a tu casa, que puedas tener exposición a una charla o lo que sea, pero como Exacto. que eres a que, dos variables, digamos. Que tu jefe, o sea, muchas veces en muchas marcas nos llamaban y nos decían, que viene el jefe, que viene el presidente de Estados Unidos a, no sé, una marca internacional, no, viene el presidente de Estados Unidos a recorrer la tienda. Eh, necesito estar tranquilo de que el presidente va a estar contento con la música. O sea, eh, le interesa que el presidente esté contento. O sea, a ver, eh, por eso hay, hay que entender a fondo esas personas y eso implica un trabajo. Una vez que entiendes a fondo esas personas, ya el mensaje es mucho más fácil. Estamos hablando de venderle a marcas grandes. O sea, al menos el foco de este de este webinar, vender las marcas grandes y eso requiere un trabajo serio y un trabajo en eh, perfección correcta y análisis profundo de las personas. Y para eso hay cosas simples que se pueden hacer. Probablemente muchos ya lo hacen pero para los que no lo hacen lo quiero mostrar porque me parece que es mega importante eh, que, lo, que puedan entender que eso está disponible para ustedes ¿Qué es lo que está disponible para ustedes? ¿Tienen un target más o menos claro? Ah, igual es un insight que después voy a dar más adelante, pero no importa, ya, ya que estamos lo hago ahora eh, bueno, no sé, quiero venderle a José Cáceres, no sé quién es. Eh, directamente entras a actividad, haces clic en ver toda actividad y en primer lugar buscas sus publicaciones. Entra a sus publicaciones, fíjate qué escribió, qué le interesa, qué le gusta. Ya desde acá tenés un montón de cosas para hablar. Sí, qué bueno que está el artículo del abuelo, cómo se pierde la vida. No sé qué dice acá, no importa, pero ya tenés acá pautas. ¿De qué le gusta? ¿Qué comunica? ¿Qué comparte? ¿Ya tenés cosas para hablar, para conectar? Sí, obviamente sean genuinas en vos, que te interesen a vos y tampoco hacerlo esto una especie de maquiavélica de, de dominar el mundo. Sino desde, che, ¿qué de todo esto te, te nutre, te copa y podés hablar y podés tener una conversación? Acá podés ver qué comenta, podés ver qué, en dónde comenta. Entonces, de algo tan simple, podés sacar tanta información. Que en las redes sociales quizás no tengas a la persona en las redes sociales. Pero...